Para empezar, quiero hacer una afirmación bien rotunda. Todas las pymes son monstruos come dinero. En esta clase te voy a hablar de finanzas. Sí, sí, pero no te vayas. Ya sé que a todos nos da grima cuando nos hablan de números, de finanzas o peor aún, de contabilidad. Yo no soy contable ni financiero, soy ingeniero, toma ya, a rima y todo. Pero sobre todo soy empresario. Te prometo que no te voy a aburrir con conceptos de contabilidad ni cosas así. Sin embargo, quiero que escuches con mucha atención el motivo por el cual deberías quedarte y ver hasta el final. La crisis de la COVID-19 que estamos viviendo y sobre todo el confinamiento total al que fuimos sometidos todos durante los primeros meses de la pandemia ha hecho del todo necesario que debas domesticar de una vez por todas al monstruo comedinero del que te acabo de hablar, tu negocio. También se ha visto muy claro que todas las empresas deberían tener un cojín económico que asegure su supervivencia pudiendo hacer frente a todos los gastos durante tres meses aunque no hubiera ingresos durante ese periodo como hemos visto que ha pasado en el confinamiento. Seguro que ahora estarás pensando que eso en tu sector, sea cual sea, es del todo imposible, ¿verdad? ¿Crees que es imposible? porque nadie te ha explicado cómo hacerlo, pero eso va a cambiar. ¿Quién soy yo? También te estarás preguntando quién es este tipo que viene a hablarme de monstruos come dinero. Me llamo Antonio J. Herrero. La J es por mi abuelo Joaquín. Como te he dicho antes, soy ingeniero de profesión, pero soy empresario de vocación. En mi familia casi todos son empresarios. Mis abuelos, mi padre, mi madre, mi hermana, mis primos, en fin casi todos. Yo lo soy desde primeros de 1996. En ese año monté mi primera empresa de ingeniería que mantuve y la hice crecer hasta finales de 2012, más de 16 años. Desde 1996 he montado y he hecho crecer seis empresas, incluidas las dos que tengo. Se me dan bien los números y siempre me he preocupado por aprender todo lo relacionado con la dirección de empresas, más concretamente de las pymes. Sé de contabilidad, de finanzas, y una de mis pasiones es el marketing digital. Antes de ser empresario fui directivo de una gran empresa, española, donde aprendí los entresijos de las grandes empresas. Actualmente dirijo dos empresas, una en Barcelona, de mentoring para dueños de pequeñas empresas como tú, y otra en Miami, en, en Estados Unidos, de marketing digital. También soy profesor, escritor, conferenciante y muchas otras cosas. Pero no quiero aburrirte más. Vamos a lo que de verdad te interesa a ti y por lo que estás aquí. Vamos a hablar de los monstruos que hemos creado, las pequeñas empresas. En España hay unos 2,7 millones de microempresas, entre autónomos y empresas con menos de 10 empleados. De esos 2,7 millones de empresas, el 75% sobrevive mes a mes, al día, esperando el próximo cobro, esperando a cerrar la venta con un nuevo cliente, o esperando a que ese cliente que se retrasa por fin te pague tu factura. Su margen de supervivencia es de menos de un mes, si entendemos como margen de supervivencia el tiempo que serían capaces de sobrevivir si de repente sus ingresos fueran cero. El virus nos ha demostrado que hay que cambiar de mentalidad, pero sobre todo que hay que cambiar la forma en que dirigimos nuestros negocios, o más bien la forma en cómo manejamos el dinero de la empresa. Piensa que el dinero es para tu negocio como la sangre para nuestro cuerpo. Si se pierde, morimos. La empresa también muere sin dinero. Otro dato preocupante también es que la mayoría de los dueños de esos negocios no obtienen beneficios de sus empresas, más allá del sueldo que se pagan mes a mes cuando pueden pagarse por el trabajo de producción que realizan en su empresa. ¿Te suena esta conversación? Hola, buenos días Antonio, buenos días Paco. ¿Cuándo te va bien pasarte por la gestoría? Ya tenemos las cuentas anuales si te parece, me paso mañana. ¿Cómo ha ido este año? Te tengo que felicitar, habéis tenido 30.247 euros de beneficio. ¿30.000? ¿Y dónde están? ¡En la cuenta solo hay 2.000! Bueno, en la rueda del negocio. Mañana te lo explico. Esta, más o menos, es la conversación que tenía cada fin de año con mi gestor. A pesar de que mi empresa obtenía beneficios, no los podía cobrar porque no estaban en el banco, estaban en la rueda del negocio. Luego están los impuestos, el IVA, el IRPF y si tienes una sociedad, el impuesto de sociedades. Cada trimestre, cuando empiezas a tener la cuenta en el banco más o menos con cierta alegría, viene Hacienda, te pega el palo y te deja la cuenta temblando. Incluso a veces tienes que pedir un aplazamiento porque no te llega para pagar los impuestos con lo que hay. ¿Te suena? <risa> Seguro que sí. ¿Te has preguntado por qué pasa esto? ¿Te has preguntado si eso tiene solución? Parece mentira que personas que han tenido la valentía de crear una empresa desde cero, conseguir clientes, generar ventas, contratar gente, recaudar y pagar impuestos para hacienda, para hacienda y un montón de cosas más no sean capaces de conseguir llevarse a sus bolsillos los beneficios que su empresa ha generado cada año. Ah, recuerda que Hacienda somos todos. Las consecuencias nos las dicen las estadísticas. El 80% de las pymes fracasa antes de los 5 años. Las cifras de fracaso en las pymes son abrumadoras en cualquier país que se analicen. Las estadísticas indican que en promedio el 80% de las pymes fracasa antes de los 5 años y el 90% de ellas no llega a los 10 años. Y somos el segundo país de la OCDE que más mortalidad de pymes tiene por detrás de Hungría. El principal motivo de esta tasa de mortalidad de las pymes se debe en su mayoría por falta de rentabilidad que les provoca vivir de cobro en cobro, como te he explicado antes. Esta misma falta de rentabilidad es lo que les impide crear un cojín de supervivencia de un mínimo de tres meses. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando tu gestor te dice que has tenido beneficios y que por ello tendrás que pagar más impuestos cuando tú ni le has visto el pelo a esos beneficios? ¿Cómo te sientes tú después de pagar impuestos cada trimestre? ¿Cómo ha llevado tu empresa el confinamiento? ¿Y si te dijera que hay un método de trabajar con tu dinero que te va a permitir retirar de la, rueda de, de la rueda tus beneficios poco a poco, dedicándole como máximo una hora cada 15 días, sin necesidad de saber de finanzas o de contabilidad? En esta masterclass te voy a explicar por qué te pasa esto, al igual que a la mayoría de los dueños de pymes, y tachan que sí, que tiene solución. Cuando acabemos esta clase, sabrás 1. Cómo apartar de la rueda de tu negocio mes a mes los beneficios que genera. 2. Cómo tener disponible cada trimestre el dinero de tus impuestos sin que te cause estragos económicos. 3. Cómo mantener a dieta el monstruo come dinero. Y 4. Lo más importante. Cómo conseguir un cojín económico de 3 meses para tu empresa. Si me acompañas, te lo explico. Verás. En mis años ayudando a preparar el presupuesto anual de muchas empresas, siempre, siempre, siempre, lo que más tiempo nos ocupa son los gastos fijos, los gastos de personal y los gastos variables. Después nos concentramos mucho en los ingresos por ventas. Qué estrategias van a seguir para vender más, qué nuevos productos van a crear, etcétera. Y los beneficios es lo que queda al final. Se pone un porcentaje y ya está. Su meta siempre son los ingresos, las ventas. Sin embargo, todos sabemos, aunque no aplicamos, que da igual los ingresos que tengas. Lo verdaderamente importante son los beneficios que te quedan a ti al final. Y esto lo dejamos en manos de la suerte, bueno, de tu gestoría. Pero ¿Conoces alguna gestoría que, aparte de presentar todas las declaraciones de impuestos y a presentarte los números, te ayude a conseguir más beneficio para ti como dueño? Otros, los más creyentes, como mucho, rezan para que el negocio vaya bien este año. Pero rezar tampoco es una buena estrategia para dirigir un negocio. Se supone que cuantos más ingresos, más beneficios obtendrás. Pero eso no tiene por qué ser así. Hace poco más de dos años, más o menos, en 2018 leí un libro que me cambió la forma de ver los negocios radicalmente. Se trata de Profit First, de Mike Mikhailovich. La versión en español se llama El beneficio es primero. Lo que, dice, lo que Mike dice es que el problema que tienen la mayoría de las empresas está provocado por el gap, que son las iniciales en inglés de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En España, el Plan General de Contabilidad para las Pymes, que dice lo siguiente, ingresos menos gastos igual a beneficios. Con esta fórmula nos centramos en los ingresos, seguimos por los gastos y lo que queda es el beneficio. Pero esta fórmula no funciona con el comportamiento natural de las personas que dirigen esos negocios. Según la ley de Parkinson, en un momento te explicaré qué es esa ley, a medida que los ingresos crecen, también se incrementan los gastos al mismo ritmo. Te lo digo por experiencia, ya que yo mismo lo sufrí en mis carnes. En 1996 fundé una empresa de ingeniería que poco a poco fue creciendo. En 2010 llegamos a ser 10 personas con una facturación de un millón de euros. El problema fue que a medida que la empresa crecía, lo hacían también los gastos. Pasamos de un local de 30 metros cuadrados gratis a unas oficinas de 110 metros cuadrados de 600 euros al mes. Más tarde nos fuimos a una nave industrial de 300 metros cuadrados de 2.500 euros al mes, etc. Por nombrar algunos de ellos. El problema vino cuando perdimos dos de nuestros mejores clientes por la crisis que empezó en, 2000, en 2008. Una de ellas cerró. Y la otra redujo sus compras en nuestra empresa de 300.000 euros al año a unos 3.000 euros al año. Esto provocó que el monstruo come dinero que había creado en muy poco tiempo acabara con todo. Hasta que a finales de 2012 tuve que cerrar la empresa con un concurso de acreedores que acabó con todos mis ahorros, mi casa, que tuve que vender para pagar las deudas que la empresa, que la, de la empresa, y finalmente con mi matrimonio. Durante todos esos años, centrado en conseguir más ventas y más clientes, yo era un esclavo de la empresa. Hay la falsa creencia de que si el dueño dedica más horas al negocio, los resultados tarde o temprano llegarán. Y no se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar de forma más inteligente. Cuando un negocio empieza a generar pérdidas, acaba en concurso de acreedores y su dueño arruinado. Durante todo ese periodo perdí muchas cosas que no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. Cosas irrecuperables por siempre jamás. Cosas de las que me arrepiento enormemente ahora que lo veo desde la lejanía. En esa época perdí, me perdí la infancia de mis hijos. Perdí el contacto con casi todos mis amigos y mi relación matrimonial se, se enfrió. Siempre estaba trabajando. Todo lo demás era menos prioritario. Aunque yo decía que para mí lo hacía por mi familia, para que estuvieran mejor y que mi familia era lo primero en mi escala de valores, no era cierto. El monstruo come dinero que había creado me tenía secuestrado y siempre era prioritario el trabajo a todo lo demás. Como ves, en el monstruo de tu empresa no solo se come todo el dinero. También te roba otras cosas mucho más importantes que jamás podrás recuperar. Dejémonos de ponernos melancónicos porque al final se me, escapará, se, me, se me acabará escapando alguna lagrimilla. Pero tranquilo, aunque para mí ya no, todo esto tiene solución si lo atajas a tiempo. Así, lo que propone Mike es que le demos la vuelta a la fórmula. Ingresos menos beneficios igual a gastos. Matemáticamente el resultado es el mismo, pero de esta forma seguimos centrados en los ingresos, pero fijándonos un objetivo de beneficios. Y lo que queda es lo que nos podemos gastar en el resto de las cosas necesarias para el negocio. Haciendo esto, el beneficio se convierte en un hábito que se ejecuta cada día. Cantidades pequeñas cada día se convierten en una buena cantidad al final del año para llevársela al bolsillo. Con el sistema tradicional de llevar un negocio, las empresas, a medida que van creciendo, tienen más y más gastos incontrolados. Esto se debe a la ley de Parkinson, que te explico a continuación. Parkinson era un especialista en comportamiento humano y en sus investigaciones descubrió que, cuando tenemos un recurso a nuestra disposición, lo consumimos en su totalidad. Y cuanto más grande es el recurso puesto a nuestra disposición, más lo consumimos en su totalidad. Por ejemplo, si te dan una semana o menos para hacer un presupuesto, lo entregarás en una semana. Sin embargo, si solo te dieran tres días, en tres días lo tendrías listo. Esto pasa cuando tenemos una única cuenta bancaria para nuestra empresa. Nos vamos a gastar todo el dinero que haya en ella. Además, en la toma de decisiones somos muy cortoplacistas. Así, cuando tenemos que tomar una decisión, Mirando la cuenta bancaria vemos el dinero que hay en ese momento y decidimos en base a eso. El cabrazo de Parkinson dice, todo ese dinero hay que gastárselo, y eso hacemos. Pero sin pensar en el largo plazo, para el comportamiento humano cortoplacista todo lo que supere un día más allá es largo plazo, en un par de meses con ese dinero habrá que pagar los impuestos, también nos llegarán las facturas de los proveedores que habrá que atender. ¿Y qué pasará? Pues que ya nos lo hemos gastado y ese dinero ya no está. Acabamos siendo víctimas de la maldita ley de Parkinson, pero así somos y así funcionamos los humanos. Me gustaría que me escribieras y me dijeras si te has encontrado alguna vez en esta situación. Si, a pesar de haberte estirado de los pelos, has vuelto a tropezar con la misma piedra y que me expliques cómo te has sentido a toro pasado cuando te ha ocurrido algo así. Me encantará escucharte. Para evitar ese comportamiento, lo que Mike propone es que, al igual que cuando haces dieta, y lo que vamos a hacer es poner a dieta al monstruo come dinero, apliquemos a nuestros negocios los cuatro principios clave. 1. Usar platos pequeños. Tenemos el hábito de acabarnos todo lo que hay en el plato. Esto te lo inculcó tu madre. Acábate todo lo que hay en el plato. Así, un día tras otro. Con platos más pequeños te lo acabarás todo, pero tendrás una ingesta menor de calorías. Mantienes el hábito, pero también consigues tu objetivo. 2. Comer primero las verduras. Cambiando el orden, te sacias primero con lo más saludable, comes el segundo y con suerte ya no tendrás hambre para comer postre, porque te has inflado con el primero. 3. Evitar las tentaciones. Elimina de la cesta de la compra las patatas fritas en bolsa y las cosas de picar. Sobre todo ahora con el teletrabajo instalado en nuestras vidas más que nunca. Si no están en casa no caerás en la tentación. Y cuatro, comer cinco comidas al día, poco y a menudo. La mayoría de la gente hace un ligero desayuno, luego comen al mediodía y por la noche se atiborran en la cena. Durante la noche no vas a quemar calorías y todas las que hayas ingerido durante la cena, tu cuerpo las va a almacenar en tus michelines. Los expertos coinciden en que comer cinco veces al día es lo más saludable. Ahora, ¿cómo aplicamos esta dieta al monstruo come dinero? El primer principio es utilizar platos más pequeños. En este caso, cuentas bancarias más pequeñas. El plato grande sería nuestra cuenta bancaria actual y él propone dividirlo entre varias cuentas bancarias. 1. Cuenta de ingresos. 2. Cuenta de beneficios. 3. Cuenta del salario del propietario. 4. Cuenta de impuestos. Y por último, 5. Cuenta de gastos. El segundo principio es comerse las verduras primero. En tu negocio vamos a cambiar realizar los pagos primero por mover el dinero a las diferentes cuentas antes de tomar ninguna decisión ni realizar ningún pago. Cuando te llegan en la cuenta 2.000 euros, no son para gastos. Hay una parte que será para pagar los impuestos, otra es para los beneficios, otra para pagar a los dueños y lo que queda será para gastos. Con esta cantidad final es como se toman mejores decisiones económicamente hablando. Lo tercero es eliminar las tentaciones. Aquí la tentación es echar mano a ese dinero que tienes guardadito para el dueño, para los beneficios o para los impuestos. Aquí lo que propone Mike es que muevas el dinero de los impuestos y de las ganancias a otras cuentas en otro banco donde no tengas tarjetas ni siquiera acceso por internet para que no las veas. Si no lo ves, no lo gastas, es simple. El último paso Comer cinco veces al día en los negocios se convierte en mover el dinero entre cuentas dos veces al mes. La idea es que fijes tus días de pago para el día 15 y el 30 de cada mes, y que cada día 10 y cada 25 muevas el dinero de la cuenta de ingresos hacia las otras. De esta manera das tiempo a que las transferencias lleguen de unas cuentas a otras y de que los días de pago haya el dinero suficiente en cada cuenta para atender todos los pagos. Para mover el dinero entre cuentas, vamos a ir aplicando unos porcentajes que empiezan siendo muy pequeños y que trimestre a trimestre se van incrementando. Al principio, casi todo lo de la cuenta de, gasto, de ingresos se va a ir a la de gastos. De esta manera vas adquiriendo el hábito de trabajar con este sistema, pero sin hacerte daño a la economía de la empresa. Y así, también te da tiempo de ir estudiando tus gastos para irlo reduciendo. A base de eliminar los gastos inútiles y de reducir los que no se puedan eliminar buscando alternativas más baratas o negociando mejores condiciones. Pero, ¿qué pasa si en tu negocio tienes deudas? En este caso, no puedes sacar los beneficios. Llegados a este punto, te has de centrar en eliminar las deudas que tengas. Mike propone el sistema bola de nieve de Dave Ramsey. En el libro Dave propone deshacerse de la deuda más pequeña. Seguimos pagando todas las deudas y todo el dinero que sobra lo, utilita, lo destinamos a eliminar la deuda más pequeña. Una vez anulada, el dinero que usabas para pagar esta deuda lo utilizas para pagar la siguiente más pequeña y así hasta cancelar todas las deudas. Aparte de esforzarse en conseguir beneficios, te vas a esforzar en cancelar la deuda. Mientras tengas deudas, solo te has de repartir un 5% de las ganancias que apartes como gratificación, como esfuerzo y para mantener la motivación en el sistema. Cada trimestre, con el 95% de los beneficios que hayas apartado, úsalo para ir cancelando la deuda y manténlo así, hasta cancelar todas las deudas de tu negocio. Así de simple es este método. Mike explica con mucho más detalle en su libro cómo operar con el sistema Profit First. Los americanos lo tienen muy claro. Ellos pagan los impuestos una vez al año y si no guardan no pueden pagar. No pagarlos es un delito federal y vas a la cárcel. Así que ahorran para poder pagar antes de gastarlos. Aquí nos pulimos hasta el IVA y luego, cuando llega el día de pagarle a Hacienda, nos quejamos diciendo que vaya palo que nos ha dado Hacienda y les pedimos un aplazamiento. Piensa una cosa. El IVA no es tuyo. No te lo puedes gastar. Tu empresa hace de recaudador para ellos. El dinero es de ellos. No te lo gastes. Apártalo. Con el IRPF y el impuesto de sociedades pasa lo mismo. El IRPF y el impuesto de sociedades es la parte que Hacienda se lleva de los beneficios que obtienes con tu trabajo. Y se si lo tienes que pagar, te guste o no. Y si no lo pagas, ya te lo cogerán ellos por medio de embargos y demás. Así que no te lo gastes tampoco. Y finalmente llegamos a los beneficios. Seguro que cuando montaste tu negocio pensaste lo mismo que casi todos nosotros cuando tuvimos la brillante idea de montar nuestro propio negocio. Con esta idea nos vamos a forrar. ¿A forrar? ¿De qué? La mayoría de los empresarios espera a final de año para que su gestoría les diga si han tenido beneficios o pérdidas. Aunque este dato lo tienen normalmente dos o tres meses más tarde porque las gestorías van a tope con las presentaciones de los impuestos. Para entonces ya es tarde, ya no puedes hacer nada. Entonces piensas, a ver si este año se nos da mejor. Y a continuación te pones a trabajar como un burro para que así sea, echándole más y más horas a tu negocio, mientras la vida se te escapa como arena entre los dedos. El resultado de todo esto yo lo conozco muy bien. Acabas teniendo que cerrar el negocio y vendiendo todos tus bienes para poder pagar las deudas que te ha dejado. La relación con tu familia y amigos se va enfriando al no dedicarles el tiempo de calidad suficiente y acabas perdiéndoles. Tus hijos te ven como un desconocido y cuando crecen no quieren saber nada de ti. Te ves obligado a empezar de hacer un nuevo negocio, si te ves con ganas, o lo que es peor para mí, te ves obligado a buscar un empleo de 8 a 5 para poder llevar un sueldo digno a tu casa. Pero hay un pequeño problema, o grande según se mire. El sistema está pensado para empresas de los Estados Unidos de América. Aunque yo lo intenté aplicar en mi negocio aquí en España, al ser totalmente diferente el sistema de impuestos, la forma de trabajar los bancos, los sueldos y la forma de trabajar las empresas, no lo pude hacer. Pero la idea era buena. Así que decidí crear este mismo sistema desde cero, adaptado al mercado español. El sistema lo he bautizado con las siglas BTB, de beneficios a tu bolsillo. Se trata... De un sistema único en España, adaptado a los impuestos que aquí se pagan, ya seas una pyme o un autónomo, la forma de trabajar de los bancos, los sueldos y la forma de trabajar de las empresas. Este sistema te ayudará a apartar los impuestos y los beneficios de tu negocio, sacándolos de la rueda de tu negocio para que el monstruo come dinero no se los zampe y al final del año te los puedas llevar a tu bolsillo. También te ayuda a controlar el gasto mes a mes para mantener a dieta al monstruo come dinero. Finalmente, te va a ayudar a llegar a duplicar, triplicar o incluso cuadriplicar tus beneficios incluso con menos ingresos. Cuando una empresa funciona bien y tiene dinero, se puede contratar a más personal. Su dueño puede empezar a delegar y a liberar tiempo de trabajo para dedicarlo a lo que realmente importa pero también puede empezar a dedicarle tiempo de calidad a su negocio para que funcione mejor trabajando la estrategia y haciendo planes de futuro. La misión de un verdadero dueño de negocio es la de trabajar sobre el negocio, dirigirlo, no la de trabajar en el negocio en la parte productiva. Para conseguir que sea el negocio el que trabaje para su dueño y no su dueño para el negocio, como me pasó a mí durante más de 20 años. Estoy seguro de que muchos no harán nada. Mucha gente tiene miedo a los cambios, a nuevas formas de hacer. Otros decidirán probarlo y a mitad del camino volverán a su antigua y caótica forma de hacer. En los dos casos, sus negocios acabarán cerrando. Solo los valientes decidirán empezar y llevar este sistema hasta el final. Yo no puedo asegurar que no vayan a tener problemas. El éxito de los negocios depende de muchos factores. Lo que sí que te puedo asegurar es que estos últimos incrementarán en un 90% las posibilidades de éxito de sus negocios. Ahora ya sabes de qué va esto del sistema Profit First. Para España el sistema Beneficios a tu bolsillo. Seguro que ahora te vendrán un montón de dudas. Empezarás a pensar ¿cómo demonios implemento esto yo en mi negocio? Seguramente decidas comprar el libro e intentarlo por ti mismo, es una opción, pero te advierto que no te será fácil porque está pensado y escrito para las empresas de Estados Unidos. Necesitas trabajar con alguien que ya lo esté implementando con éxito en España y que te pueda ayudar a ti. Si has podido ver todos los beneficios que Profis First o BTB va a proporcionarle a tu negocio, vas a querer aplicarlo enseguida a tu negocio y al igual que los que quieren ponerse en forma rápidamente contratan a un entrenador o los que quieren bajar de peso contratan a una dietista, necesitas a un mentor que te ayude a ti a implementarlo. De momento te tengo que decir que soy el único que lo hace en España. Dentro de un tiempo habrá más gente, pero igual ya será tarde. En cualquier caso, siempre seré el primero que trajo este sistema de los Estados Unidos y lo adaptó y aplicó a las pymes españolas. Recapitulemos los beneficios que Profit First o BTB puede aportar a tu negocio. Te ayudará a apartar el dinero de los impuestos para poder pagarlo sin problemas y a tiempo. Podrás cobrar todos los meses tu sueldo sin problemas. Te ayuda a controlar el gasto mes a mes para mantener a dieta al monstruo come dinero. Te ayudará a reducir y finalmente a eliminar tus deudas. Te va a ayudar a llegar a duplicar, triplicar o incluso cuadriplicar tus beneficios, incluso con menos ingresos. Y finalmente te va a ayudar a sacar los beneficios de tu negocio, apartándolos de la rueda de tu negocio para que el monstruo comedireno no se los zampe y al final de año te los puedas llevar a tu bolsillo.